Un gato gris Oh, gato Tú lo sabes, hey. Un gato gris Voy a la noche sin fin Cuando no puedo dormir y en la calle donde vivo Los días que escribo, Que sabes de mí? ¿Qué sabes de mí? ¿Qué es lo que quieres decir? Ese tú un ángel en mí me conectar con el sentir de la fe que me da un fan sobre el beat. Y veo mi reflejo en el bus y no en el espejo, las caras de pena borrachos se la luz Portando una cruz donde hay un cadena Lo sabes tu nena, esa mierda no frena Salir a la calle, esquivar la condena Tirarla por genas, dictarla por temas Historias que queman y alientan problemas Yo tengo un dilema Cómo explicar con lexemas Eso que porto y parte de mi sistema Tema, tema, escúchalo nena mi mundo donde amanezcamos cubiertos de arena Llegué de barri y borré los recuerdos y no sé por dónde coger los que quedan Se apaga la última vela Y el gato mau en vela No hace caso al mar mi vela No vuelve a la orilla vela Se apaga la última vela Y el gato mouse en vela No hace caso al mar mi vela Un gato gris, voy a la noche sin fin Cuando no puedo dormir ya en la calle donde vivo que escribo que sabes de mí, sabes de, sabe de mí no es lo que quieres decir, yo siento un ángel en mí forma de conectar con el sentir, yo la fe que me da un paso sobre el beat yo mi reflejo en el bus, no en el espejo, en las caras de buena. Borrachos entonces a la luz, portando una cruz donde yo cadena. Lo sabe tu nena, esa mierda no frena. Salir a la calle, esquivar las condenas, tirarla por jenas, gritarla por temas. Historias que queman y alientan problemas. Se apaga la última vela, y el gato Mao vela No hace caso al mar, mi vela. No vuelve a la orilla, vela. Se apaga la última vela, y el gato Mao vela No hace caso al mar, mi vela.